Les saluda Meli y esto es MeliCat. Antes de comenzar, no olvides activar tu suscripción y campanita para que te lleguen los videos al instante. Ahora sí, comencemos con este video. En este video te hablaré de señales muy importantes que tienes que identificar sobre tu salud si las has ignorado todo este tiempo y necesitarás prestar atención de aquí en adelante. Estas son 10 señales de que tu cuerpo pide ayuda urgente. Número 1. Cabello y uñas débiles. Si tu cabello y uñas están débiles, ya sea que se quiebre o se vea muy seco, indica que necesitas fortalecerlo con proteínas o vitamina B. En este caso hay que incluir en tu dieta más vegetales, verdes, legumbres, proteínas y cereales. Número 2 Insomnio. La falta de descanso puede tener serias consecuencias como no lo imaginas, pues quienes lo sufren tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, en especial si consumes mucha cafeína, tabaco o alcohol. Si tú sufres de este problema, algunas recomendaciones de los expertos consisten en incrementar la producción de melatonina. Esto puede ocurrir si dejas el celular y televisión al menos una hora antes de dormir, apagas las luces, estableces un horario para ir a la cama y evitas las comidas abundantes en la noche. Así como ingerir alimentos o vitaminas con más triptófano. Número 3 Acné. Esta afección cutánea puede indicar que tienes problemas alimenticios, hormonales, estrés e incluso problemas respiratorios. Por lo que si deseas combatirlo tendrás que mejorar tu alimentación, higiene, desintoxicar tu cuerpo y hacer ejercicio. Pero siempre es importante acudir con un dermatólogo. Número 4. Sangrado de encías. Si frecuentemente te sangran las encías cuando te cepilla los dientes, probablemente tengas deficiencia de vitamina C en tu organismo, por lo que necesitarás comer más cítricos y vegetales como tomates, espinacas, pimientos rojos y verdes, brócoli y coliflor. Número 5. Alteraciones en el peso. Si notas que es complicado subir o bajar de peso, puede indicar que presentas alguna alteración en tu sistema endocrino. Es decir, que puedes tener algún problema de tiroides, por lo que será importante que estés atento a ello. Y acudas con un endocrinólogo. Número 6 ARO AZUL ALREDEDOR DEL OJO Si notas que alrededor de tu ojo hay un aro azulado, podría indicar que tienes el colesterol alto. Generalmente este aro es común que aparezca en personas mayores de 50 años. Pero si le sale a alguien joven, será necesario acudir al oftalmólogo. Número 7. MAREOS INUSUALES Puede indicar la falta de glóbulos rojos en el caso de presentar anemia o mareo si presenta alguna deshidratación. Tendrás que sumar a tu dieta alimentos que aumenten los glóbulos rojos ricos en hierro, así como alimentos ricos en vitamina B12 y en ácido fólico. Número 8 Malestares en los ovarios o cólicos muy fuertes En la mujer esto podría indicar la aparición de algún mioma uterino o quiste ovárico Si presenta sangrados irregulares, abundantes o cólicos muy fuertes Molestias que parecen piquetes en esa zona o calambres Deberías acudir con tu ginecólogo cuanto antes Número 9 Visión borrosa si constantemente tienes una visión borrosa o malestares en los ojos, puede indicar desde enfermedades leves como migraña o miopía hasta una grave como esclerosis múltiple o diabetes. Por lo que si tienes alguna anomalía visual, deberás acudir a un oculista que te ayude a identificar la causa. Por el momento encárgate de cuidar tu vista, alimentarte bien, consumir vitaminas y reducir la ansiedad y estrés. Número 10. Mala circulación o pesadez. Si constantemente sientes malestares de circulación sanguínea, U hormigueos podrían indicar que en el peor de los casos haya presión arterial alta, diabetes o alguna enfermedad cardíaca, por lo que será necesario tener un estilo de vida más activa y con una alimentación más saludable libre de grasas. Y si te dan calambres, quiere decir que tienes un déficit de magnesio y potasio, así que deberías incluir en tu dieta diaria tomates, naranjas, plátanos y espinacas. Y bueno, estas son algunas señales que te podrían ayudar a detectar a tiempo alguna enfermedad que te pudiera poner en riesgo en algún futuro. Si después de terminar de ver este video has identificado algún problema que deba solucionarlo, te aconsejo que acudas a un profesional y estés atento a cualquier advertencia que tu cuerpo te haga. De igual forma, si no identificaste ninguno de estos síntomas, siempre es mejor prevenir y mantener un estilo de vida saludable. Hasta aquí el video de hoy, si te gustaría que continúe con más videos de esta categoría, deja tu like y tu comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido de la semana. Ha sido todo el día de hoy, se despide Meli y les envía un michi saludo. Hasta la próxima.